Es una delicia amarnos así, es un regalo para ti y para mí. Subimos hasta esa estrella y allí la vida se hace más bella. De día estoy como enemigo, de noche me convierto en tu amigo. El día me siento aún más solo Llega la noche y te adoro El sol se oculta siempre a su hora Sale la luna y se queda como abrigo Pasa la noche hasta la aurora Mientras hago el amor contigo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 Todo en mis sueños se formaba Llegas en la noche Te esperaba Tengo derecho a soñarte cuando quiero Alcanzo hasta el éxtasis mi cielo En sueños te digo Que te quiero Me Llega el día y te vas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 Ya era tatara, ya era tatara.